Bueno, aquí podemos decir que en la tiendita ya empezaron a salir los paños con una calidad. Fíjense que esto no es goma espuma, es látex de verdad, con un espesor y un deslizamiento perfecto. Fíjense que yo estoy moviendo el plato con el paño y no, no se mueve prácticamente el plato de la bandeja. O sea que este paño es menos de 3 milímetros de alto, color negro, de poliéster, que es sintético, látex, de verdad, no goma, espuma y lógicamente diseño y calidad que siempre nos distingue en la tiendita DJ Pro Audio lo voy a hacer girar para que lo vean este y cientos de modelos Estarán disponibles a partir de mañana. Acá no hay excusas para el escrachero. Esto desliza perfecto. A comprar.